Buenas Rubiqueros. en este vídeo os vamos a enseñar un unboxing de la tienda Q4U alojada en Shanghai, China. Y nada, vamos a abrir el paquete y ver qué contiene. Bueno, vemos que en el interior, aparte de los cubos, eh, tenemos pegatinas para, en este caso, el, el Teraminx. Ven en varios sobres y además un regalo de la página, que son dos fundas que vienen bastante bien para estos cubos, propias para sus tamaños. El embalaje es muy bueno, viene muy muy bien envuelto en papel de burbuja. Vamos a ver primero el Gigaminx. Bueno, veis que bastante largo el papel. Viene también en una bolsa. Bueno, podemos apreciar si lo tocamos que viene ya lubricado. Vemos la marca q 4 you Aunque viene lubricado, le cuesta un poquito todavía las caras girar. Es normal, son muchas piezas. Pero bueno esto con un poquito de, de giro va perfecto los colores vemos que ninguno es parecido todos se distinguen bastante bien bueno el azul el azul tiene una tonalidad parecida pero como están caras opuestas no hay problema Aquí tenemos el Teraminx, es un cubo muy grande, vemos la comparación con una mano. Viene sin pegatinas, las tenemos que pegar nosotros mismos y tenemos que pegar 732 pegatinas. Vamos, que va a dar para rato. Al ser un cubo tan grande, el movimiento de las caras, el exterior, en este caso, si sí es bueno, sin embargo las caras interiores mmm, le cuesta bastante más. Es un cubo que no viene lubricado, tenemos que lubricarlo nosotros y bueno, en el momento en que lo lubriquemos pues... Eh, irá mejor. Vamos a mostrar ahora las pegatinas. Han venido dos paquetes, ambos para el Teraminx. típico color blanco con la marca de Q4U. Tenemos el naranja, un morado, un naranja, que bueno, es parecido al, al que tenemos anteriormente. Si lo colocamos en zonas opuestas, pues tendremos más facilidad para resolverlo. El rosa, el verde, el rojo... Y luego tenemos dos azules. También son colores parecidos, pero al igual que pasaba con, con el Gigaminx. Tenemos el azul oscuro y opuesto puesto el azul clarito que se diferencian bastante bien. Tenemos un plateado raro para una de las caras y luego el amarillo. Eh, como es un cubo que tiene tantas pegatinas, tenemos la posibilidad de, con esta pegatina, digamos, eh, pegar una plantilla directamente. En lugar de ir una por una, este film lo pegamos encima, se despegan todas las pegatinas y luego lo colocamos sobre la cara, de manera que se coloquen todas a la vez. Como hemos dicho antes, Q4U es una marca, es una tienda que está alojada en Shanghái, China. Eh, a la hora de hacer el pedido, tienes posibilidad de escoger diversos plazos. Eh, nosotros escogimos el plazo de dos semanas a cuatro semanas. Y en esto sí que se han retrasado un poquito, porque tardaron nada, un mes y poco, un mes, cinco o seis días, una cosa así. Salvo por el detalle de que las caras internas no giran, por no decir nada. Eh, estamos bastante contentos con el pedido. Lo que haremos será lubricarlo y posteriormente mostraremos si realmente funcionan o es problema del cubo. Y este ha sido el unboxing. Como vemos ha sido un unboxing bastante rápido porque nada más quedan dos cubos. Podéis visitarnos en nuestro canal de YouTube, Ibero Rubik, en nuestro Twitter, arroba Ibero o en nuestra página web, www.iberorubik.com.